Ahí está Ok Cuando vaya entrando gente Ya vamos hablando de lo que ha pasado Han pasado cosas, chicos Han pasado cosas Bueno, os voy a explicar lo que ha pasado Ok, ya sabéis El primer día la ciudad me trató muy mal Pero que muy mal, me raptaron Me secuestraron me atracaron. Ganamos una carrera de motos, al menos. O sea, algo bueno tenía que tener todo esto. Muchas gracias, Adri. no? Ties Music. No sé, yo por si acaso digo Ties Music. Me trataron mal. Porque era un puto estúpido, un puto subnormal. Iba mal vestido, además. Y como ya sabéis, yo dije que iba a empezar el rol sin dos ruidos. Y e iba a acabar el rol sin un puñetero psicópata. Así que vamos en ese camino. Y os quiero presentar a Ruidos... Estado motero. ¡Pah! Aquí estamos. En la ciudad de Karma RP. La ciudad me ha tratado mal y ahora voy a tratarles yo mal a ellos. ¿Vale? No quiero que nadie juegue conmigo. Y si juegan es porque tengan los medios. Porque yo también tengo medios para defenderme ahora. Antes no los tenía. Ahora, si me quiero liar a tíos, me lío a tiros. Bueno, esto fuera de rol. Siempre roleándolo, ¿vale? <risa> Pero... Que ya no soy el puto tonto, ¿vale? Ya está aquí Ruidos el motero, el hijo de puta. Además me he hecho un buen corte de pelo para que no me reconozcan tanto como el de antes. Y también me he cambiado mi bigotillo. A algo más clásic, Algo más top. Algo más barrio bajero, más cañero, más rockero. Algo más de dar tortas. De dar puñaladas por la espalda. Y ese soy yo. Ese soy yo. El cabrón... Que no va a dejar que nadie le robe otra vez el dinero. Ya me robaron una vez. Dos, no. Dos, no. Y también os quiero presentar a Calavera. Mi nueva mejor amiga. Está top, eh. Está very good fandango esto. Bonita. Y ahora veréis las luces, además. La he cerrado. Abierta. ¡Pah! ¡Oh, shit! Por los ojos. Voy a cambiarme la cam de sitio, pero vamos. De momento, ¿se está poniendo a llover? De momento me gusta mucho este nuevo outfit, esta nueva motocicleta para dar sustitos a la gente. Así que nada, nos vamos a poner en camino. Hemos quedado con Jamil y con Enzo, están en el taller haciéndose un coche, no sé qué es lo que me han dicho. Así que vamos a ir para allá. Sí, el ver, también tiene que estar ahí. La, ¿Ya me escucháis, ve, Vera? Prueba de Venga, fuego? vale, vale. Vamos por Dios, que aguante las puertas, que aguante las puertas. Sí, aguanta parece, ¿no? Sí. A ver, caballero, aparque el Lamborghini contra la pared, por favor. No, no ¿con Contra la pared, caballero, por favor. ¡No! Madre. Por Dios cierto, cliente. ¿Eh? eh, Enzo, bro, Enzo. ¿Pero qué pasa? Allí, por favor. Vale, lo tengo, me, me la apunto. ¿Qué ha pasado? Eh, eh, que nos están robando. Eh, negro, negro, negro, ¿qué pasa? Caballero, ¿dónde vas? Eh, vuelve para atrás. ¿A dónde? Eh, eh, eh. Venga, la. Yo he, yo he, cerrado, he cerrado la puerta del coche, eh. Ah, son policías. Yo no llevo drogas, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No me robéis, que me ha costado caballos, mucho dinero, ¿eh? Tranquilo, no pasa nada. Si no llevas nada ilegal, no le pasará nada. Um, vale, vale. Perdón, señor gente. A ver, usted... Deme su DNI, por favor. Voy, voy, voy, voy, voy, voy para allá. Javier, Enzo ah. Lucas, ¿no? La, la, sí, sí, Enzo. En, Enzo Lucas. A ver, un momento, voy a coger la pelea. ¿Cómo se acaban yo las cosas, tío? Escuchadme, eh. Que llevo armas, tío. Se me van a mierda las armas, eh. Mm, a ver, Enzo. A bueno, ver si usted tiene algún delito criminal. Llevo, llevo tres días en la ciudad, señora gente. Bueno, la otra, la otra puede la sí. llenada también. ¿no? Eh, no, tengo una pipa, tío. Tengo una puta pipa, tío. Me la van a quitar, me ha costado mazo pasta, hija de puta. Empezamos bien como moteros, eh. Tío, tío ¿quieres que ayer no preguntes tanto? Dios mío. Veo que usted está limpio, por lo que parece. ¿Me puedo hacer un registro urgenario? Sí, sí, claro. Vale, lo, que, vale, lo, vale. Usted, lo que usted quiera, gente. Ay, oh, Dios mío de mi vida, tío. Nos vamos a la mierda, eh. Nos vamos a la mierda. Empezamos bien, tío. Vale, vale, vale. vale Ay. Ah, cuidado, cuidado. que me la he en el hombro. Ya, cuidado, cuidado. Pero si ese que va a ser, si ese le acabo tuneando el coche, no ha hecho nada, el sí, sí, Yo No, no igual, detengo. el negro, lo negro. Lo negro lo está, tío, es, yo no es, tengo nada es, aquí, es, es, es, yo. Está haciendo su trabajo. Yo lo detengo Ah, vale, vale. Sí, sí, negro, déjalo, está haciendo su trabajo. Uy. Aquí tiene un par de cosas, caballero. Vamos a ver. Mm, el bate este es aquí. Tengo, tengo licencia, Vamos tengo licencia. licencia. Al béisbol, al béisbol con el negro ese. Con el, con el negro ese estoy jugando al béisbol. Muchas veces viene. Negro. La pistola que te Paymas. La pistola es para ir al campo de tiro. Que es... Somos cazadores. Ah, sí, sí, sí, tengo licencia. Compruebe la licencia, señor. ¿Me había dicho algo, señor gente? Que no lo escucha bien. Ah, perdón, perdón. Voy para allá, voy para allá. madre mía como me quiten la pipa eh me rayo me rayo mazo tío me hago terrorista eh <ríe> abro con Jamil el sabio tío y pongo una bomba la, la señora, gente la tengo en el bolsillo derecho porque no se puede pasar Madre, el cordero, tío. Yo no llevo nada, eh. ¿Llevo algo raro? Pan, pistola, uf, bate de béisbol… Ay, Dios mío, tío. Debería haberme ido corriendo con la puta moto, tío. ¿Para qué vengo, macho? Si es que la cago todo el rato, tío. Ayer me llama un tío… ¡Ven! Hostia, hostia, hostia. Yo creo que me tengo que meter para dentro, eh. What? Te escucho, amigo. Está ahí Jamil. Ay, sí. Claro. Pues ahora te voy a tirar otra. Se me casan los tríceps. Escúchame, tío. Es que de mí pasan, tío. Javi, Javi, Javi. Javi, <tose> <tose> Javi. Pasando que no no acá? Sé, no sé lo que ha pasado, tío. De locos. Eh, Javi, uh -huh. llevo aquí un rato mirando la pared, la, la pared esta, y me he dado cuenta que la caja esa lleva el mismo logo que tu, que tu chaqueta. Ah, que sí. Sí. Javi, no sé qué ha pasado. Ha venido aquí de repente la policía. ¿Eh, ¿Has visto el coche que me ha hecho? Ahora, hablándote un poco. ¿me está ahí detrás. Jamil. De locos, eh. Jamil. ¿Pinsu? ¿Me escucha? Uh. Eh, ja en su amigo me escucha. Jamit, ja jamit, jamit, jamit, vete. Ya, vete otro si, vete. Día, si puedes. Uno nuevo. Venga, contra la pared tú también. No. Yo no. ¿Por qué? Sí, sí, tú también. Espera, no, no, no, por favor. Jamit te lo había dicho. No, no, venga. Joder. A, a ver, yo vengo a hablar con, con policía porque este es mi amigo Enzo y él él es muy buena persona. ¿Por qué pasa esto? <risa> <risa> estoy deteniendo, tío, estoy haciendo un voto rutinario. Guapale, oh, Lluvio con manos contra la pared y yo pienso que problema. Señor, nah, nah, nah. no, no, no, bueno, tío, no. La policía, no, mi compañero no escucha. Le he dado la, la licencia sí, sí. de Le arma. No. La Se la había dado, ¿no? Démelo también. Ah, vale, vale, de acuerdo, de acuerdo, señor agente. Un segundo que estoy nervioso. Okay. Eh, la mí? tengo en el bolsillo derecho, señor agente. ¿La ha visto usted? Me estoy me ando, tío. Vamos, vale. Hostia, vale. pero... Ve veo que está todo correcto. Eh, Ay, vale, Dios mío, tío. Puedes, eh, señor, Enzo? Ah, muchas gracias, señor. Gente, ¿la licencia me la devuelve? Sí. Mm, vale, vale. Mm, vale, la tengo ya, ¿no? Me la ha devuelto, ¿no? La ha dejado de usted... Ah, vale, pues muchas gracias. Eh, de acuerdo. Entonces bajo los vasos tranquilamente. Vale. <risa> me doy la vuelta. Voy a hacer ¿no? muchas gracias Ya puedo hacer lo que Ya puede ir. Espera, no. Inso, no, Inso, por favor, si No, no, no te vayas, yo tengo miedo. qué esta gente me va a meter al calabozo. ¿Qué necesita, señor? Ahí lo tiene, en el bolsillo derecho. Y también está ahí la licencia de armas, por si quiere cogerla ya. Pues sí, ¿que llevar armas encima? ¿Soy cazador con eso? Me cago en la puta, chaval. ruido González. ¿Que usted es mexicano o algo? No, mis padres, que tenemos muy mala leche. Ah, bueno. Este está cacheado con pies mucho. Ru... Bueno, mejor no pregunto. Cuando provoco tu. Je... No, no, no, no, da igual. Es que siempre tengo una rima preparada, lo siento, señor gente. Mm. Le he metido la excusa de que me ha dicho que el bate vaipo para que lo era. He dicho vi, que juego contigo al dime, ¿es cacheo? ¿Mm? No, ¿Este está cacheado? No, este cacheo A ver. Caballero. what ver. dime. Me ha dicho que tenía también ahí. Perfecto, póngase a las he piernas. Guau, voy amigo, ya estoy. Perfecto, ya estoy perfecto, abierto. Si yo llevo una navaja mariposa, pero tengo. ¿Cómo? Espera, que no lo escuchaba bien. Dime. La licencia de por favor, caballero. Bien. A Ahí la en el bolsillo de hecho. Está muy agresivo, nos está haciendo redadas, tío. Con que no me quiten la pistola, tío, yo estoy contento. A mí me da igual lo que me hagan con que no me quiten mis armas. Vale. Está todo enredado, pero voy a cachar. ya en el taller ni hemos entrado. Tío, usted sí que lo ha cargado, ¿eh? Muy vea, cargador y todo que lleva aquí, sin duda. Es que cazó mucho, señor. Me cago, tío. Pero animales, ¿no? ¡Animales, animales! Vale, vale. Vale, vale. Mamíferos. Colibrís también. Ah, vale, vale. No voy a... ¿Se te da bien? ¡Uf! Da gusto verme. Vale. <risa> no, le voy a coger la pelea a ver si tiene algún delito, porque Estoy más limpio, quedo limpio. No te preocupes. Vale. vale, vale, vale, vale, vale. De momento está saliendo bien. No nos está metiendo ningún apuro. Dios mío, ¿qué ha sido eso? ¡Hostia! ¡Ay! Que... Uh, usted no tiene licencia de armas! ¿Cómo que no? Espera, yo sí la tengo. Mira, espera, que la saco yo, ¿eh? Espera. La vi, la tenía… Es que a lo mejor se me ha perdido entre la chilaba. Pero espera, mira, yo la tengo. ¿eh? ¿La has visto? Eh, no. Joder, qué mal. Espera. Yo tengo… Estoy limpísimo, señor. Cierto. Es que entre el nombre, los tatuajes, mi profesión. Creo que la linterna me, me está haciendo daño. Nada, ah, tranquilo. Bueno, pues usted ya puede ir. Perfecto, muchas gracias señor. Voy a por la moto, voy a por la moto porque madre mía Madre mía del amor hermoso Vamos a ponerse esto ya Y vamos ya a hablar con todo el mundo Vamos a esperar a Jamil, el sabio. Yo quiero esperar a Jamil, el sabio. Yo no me voy sin él. Él no sé si ha venido en coche. Esperemos que haya venido en coche, porque si no, ¿cómo le llevo? Mi moto es de una plaza, tío. Mi moto es de una puta plaza, tío. Hostia, Jamil será complicado, eh. A este será complicado. Será complicado mucho. O sea, muchísimo, ¿eh? Se le está complicando la faena, una barbaridad. Tiene de todo. Me ha preguntado ¿a ¿cazas animales, no? Le He dicho yo sí, sí, mamíferos. Esos son personas también. Drone. ¿Y Jamil? ¿Se lo llevan en el coche? Ah, no, está ahí. ¿Puedo fumar aquí? Animaciones. ¿Tú quién es el de los pedos, tío? ¿Quién? ¿Quién, es, el ¿quién los... es el negro de WhatsApp? ¿Quién eres tú? Soy. Soy el calvo. Ya te importa quién soy yo. ¿Quién? ¿Quién? Después nos no, vemos uno unos lingotas unos cubatazos Bueno, ¿eh? vale. Guapi, perfecto. O sea, yo voy bien, para allá bien, luego, nos vemos allí. Sí, sí, sí. O en el tequila, a mí eh. si no. se me trata eh. Vale, vendo mi Ferrari. En el tequila vacilando. hay sumo de piña porque el alcohol es haram. Sigue, Sigue vacilando. Claro, y durum, además, y todo ah, lo que ah, tenemos… No venga. Sigue vacilando, venga. Menos mal, venga mal. yo voy a una carnicería jalal buenísima. Todo, todo jalal papu. Puedes pedir lo que quieras. Sábado eres muy grande de verdad. Sábado, se en también? Claro, vendo mi Ferrari, vendo ah, mi Ferrari. Pues. Yo voy a venir a aquí a tu horquito. ¡Ah! hacérmelo bien. Cuidado, Uf, cuidado, oh, cuidado, oh, cuidado, uh, cuidado, cuidado. Cabrón, que soy poner. pato, cabrón. Cabrón. <risa> Jamil. What? ¿Soy ruido? ¿Has eh. he hecho un cambio de look? ¡Wow, uh, qué bueno! Tú sabes, yo pienso que es Pero eso de película que... que bailan cinco hombres voy, que se gustan no. entre sí. ¡Qué bueno! <risa> sí, sí, sí, tal cual. Es un cosplay. Muy sí, hombre. Muy bueno, sí, hombre. muy bueno, bueno de verdad. Muy, bien conseguido. muy de bien conseguido. De la motocicleta. ¡Déjame! Mira en lo alto y tú mira. ¡Qué guapa está. Como ¡Me pongo muy nervioso! ¡Uhhh! ¡A la gente que viene aquí! calavera y tú? Míralo, ¡Qué guapa! Pero es que ahora no somos unos malotes. Si tío. pudiera elegir los clientes, ¿Cómo? iba a coger. Ah, hola, hola, hola, el rango, ruido! ¿Tú sabes dónde está Enzo? Vamos a, ah, no lo sé, vamos, vamos a buscarlo. Ah, no lo sé, vamos, vamos a buscarlo, venga. Espera, yo tengo que meter poche, me ganas, me no coche en no Mecánico. No, me voy no, a su no, Tengo que hablar con él. Dame un minuto, salgo no, ya. No, ok. No, Callar a ese hombre, por favor. Y a me si tenéis huevos. ¡Cabrón! Señor, si quiere, doy una paliza por usted, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Respeta a la autoridad! ¡Vaya eso! ¡Respeta a la autoridad! insultar a un tonto! A un voy. ¡Dale, dale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Tor por culo, vete a tomar por culo! Pero bueno, deténgale, eh. Me va a su puta madre. El tío, madre mía, se salta la autoridad. Eh, cuidado. ¡Aparta! Acá los cojones. ¡Ah! ¡Payasos! Te sigo, Jamil. No quieres seguir? Dos. Vámonos. Te sigo, ¿tomis? te sigo. No he entrado, he judo. Te lo juro, primo, le he dicho Dime. a mi amigo Ruidos. Entro para hablar con mecánico. y He entrado y me acabo dicho, de me salir. ¿Y verdad? Ah, vale, vale. Además, yo tengo puerta rota y cristal de atrás y el, la pintanilla. Pues entramos y arreglamos. Ok, metemos el coche, va. Déjame va, que creo que creo que tú no puedes entrar, ¿no? Te lo... lo mejor lo mete tú que no lo roce. Sí, yo lo meto, tranquilo. Gracias. Oye, ruido. tú puedes pues... pasar? Yo… No, es que me sale candado y como si tiene una clave, pero no me deja Nada entrar. No te preocupes. Móntate en el coche. Uh, voy para allá. Un momento. Ruidos, ¿puede llamar a Enzo para ir quedando en un sitio en la ciudad? Ok, le llamo ya. Grande, brother. Ya. Yeah. A ver si lo coge. Vamos a ver si lo coge. Vamos a alejarnos por aquí. Vamos a ver lo que quiere Jamil de Enzo. Yo no lo sé muy bien. Parece que no lo coge. Vale, no lo coge. No hay problema. Ahora buscaremos. Tengo algo dentro de asientos. Arranca puerta. quita el cristal. De verdad, ¿eh? te lo juro. O así, pero lo tengo en mi caja fuerte. Hasta <risas> luego. Hasta luego, señor agente. Guachila, has puesto la hidráulica y me has pintado con inscripción árabe y… ¡Ja, ja, qué guapo! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Me voy a perder a la policía. Voy a hacer una mafia y se van a cagar en todo. ¡En todo! Te me tiene una paliza, ¿eh? Todos, se van a cagar en todos los ¿Te han fútbol? roto las piernas? ¿Te han dejado inverde? Sí, sí, sí, sí. Tú y yo vamos a hacer una mafia. No, no, no, déjate de lío. Sí, yo juego sí, en solitario. Sí sí, sí, sí, sí, sí. Ya te digo yo que sí. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Nah, nah, nah, nah. ¡Ven aquí! Aléjate, nah, no quiero problemas. Le saco la pipa y devuelvo la cabeza. ¿Por qué me he quedado yo con el DNI de sábado, Domínguez? ¿Cómo se lo devuelvo? Wow, ya lo tengo, perdón, perdón. Es cosa normal, yo robo mucho, ¿sabes? No, <risa> yo broma, yo broma. <risa> wow, ¡Qué grande tú, eh! Te criaste en la favela entonces. Hostia, que me muero y de eso. hambre, loco, que me muero de hambre. Y ya te voy a contactar. Me muero de hambre, me muero de hambre, me muero de hambre. Ua, come, qué guapo. come, espera, come. Espera, espera. Descloy, muchas gracias por su corteza, guapetón. A ver, un momento. A Nuestro ver, colega lo, Javier la está liando ahí ponme dentro. La, ponme la cucaracha. Ponme la cucaracha, no puede ser que A esto ver, pita. Sea... <risa> mira, mira, me viene al pelo con mi baile. Yo juega <risa> al Fortnite y el baile del Fortnite. Qué guapo. <risa> y mi hijo… Yo tengo cuatro mujeres en mi aren y 36 hijos. Y todos, joder, juegan Fornite ese, Mírale. joder. ¿Suena bien la gente o suena muy fuerte mi voz y muy baja la gente? Está bien el sonido, joder, ¿no? hermano, por eso yo tengo que hacer contrabando y hacer muchas cosas ilegales. Así está guay, eh, con las pegatinas. Mira. ¿Cómo va, Hamil? What, me gusta… ¡Uh, ruidos! ¡Mira qué cochazo me está preparando mi colega! ¡Dios! What, te digo de verdad, por favor… ¿Te lo pongo así? Cuando... Sí, sí, sí, sí, sí. Yo confío en tu criterio. Me encanta ese juego, para cuando yo vaya, vaya a buscar a mi quinta mujer y <risa> abrir coche y flipa. Coche tuneado. Escucha, esto… Un imán de chochitos, y, y le hace uh, un duro. ¡Qué un buen guapo, imán de chochitos! Yeah. ¡Uh, mira no figuritas! Pues sí, para cuando frene, mueve cabeza como infiel, <risa> bailando <Bad Bunny>. <risa> <risa> <risa> Puto Jaja. ruidos, cuando tú tengas vehículo para customizar este mejor taller de la hostia. Ya, ya preguntaba a ver Bien, si la moto me ¿Qué Te busco un moro o algo de muñequito. Pues si tienes mejor, ¿sabe? Sí, sí tienes mejor. Ala. O si tienes un Elvis Presley, también me gusta. Yo gusta fanático. Me encanta. Pero no se lo digas fanático a la de gente, qué, perdona? ¿vale? Elvis Presley. <risa> ah, vale, vale. A ver... Elvis Presley... Ese es el morado. Creo que era Elvis Presley con tu tupe muy grandero. ¿no? Mm. Eh, Oye, es que lo veo desde este. atrás. Sí, sí, sí. Aquí, aquí. Estamos lejos, Perfecto. ¡Wow, mira qué feliz! ¡Mira, mira, cara de felicidad! <risa> ¡Hostia, qué guapas las camis que okay, llevan, tío! ¡Qué bonito! <risa> ¡Toma, toma! ¡Qué guapo mi coche oh, ahora! Mirad, ¡Y mande chochitos para pinchármelas a todas! Yeah. <risa> Mira el capó, mira el capó. Mira, primo. Uf. ¿Qué prefiere? No, no, no. Ay, ay, ay, mamadísimo. Vale, vale. Uy, uy, hace uy. Se me quema. Muchas gracias por ese follow, señor. Ilegal Spawn Máquina. Guapo, espera que estoy, que he hecho fuego. <risa> Estaba viendo vale, vale. con ese buga, eh. Pero madre, cuidado, cuidado, hombre. Es que te has dejado la máquina de soldar aquí, amigo. ¿Te quemas con la chilaba? Oye, tiene un escape en cada lado, ¿vale? Y se guapo, pone en el escape ¡Qué guapo, doble, mira ruidos! Lado, mira mi tubo cuatro izquierdo. Javi, primo. Madre mía. Dile que se hace. Oiga, ¿usted alguno me quiere tunear algo? O sea, está esperando. No, ya acompaño a Jamil. Bueno, si a mi moto le puedes hacer algo. Si tú, le hacer confía, confía, uno. Confía, ruido Mira, a ver de si tienes alguna idea. Mecánicos de la hostia. ¿A uh, uh, uh. esto Fía, se le puede hacer algo o qué? Está guapo el móvil que le tiene enganchado. Si puede ir jugando Pokémon GO. ¡Claro! Yo cazo Pokémon en trayectos. De una pues vamos a ver qué tiene esta beauty. No, no, yo supongo que a jugar, eh. Bonito. A ver, mañana madrugo otra vez a las 6, ya sabéis. Me conectaré como ayer, una horica o así. Bueno, como ya es costumbre, siempre te voy a echar un repasito ¿vale? Echar un repasito a de la... aceite, de todo. ¡Mira, mira, mira! mira. Qué posturita tienes ¿no, Jamil? sí, aquí estoy mira, esperando, J muy formal. Jami, ¡Voy, voy, Jami amigo! Mira el, mira el guardabarros de la rueda. Mira, mira, qué faltó. Uh. Me gusta, me gusta. ¡Uh, qué guapo! Pero, está guapo, eso, eh? a ver, apretamos tu Así yo puedo hacer. Pero espera, perfecto, espera. Sí, sí, sí. Grasamos también. Las curvas. Y así yo se me puedo embala. hacer caballito Limpiamos como antes con el coche de Snupto. Ahora lo apretamos, sí, sí, todo, lo montamos igualmente. de nuevo. Eh. Perfecto, entonces. Otra vez perfecto. me sobran piezas, negras. Tiene. negro. A... Ah, no te preocupes. Da igual, ahora corre más. Pero bueno, ahí está guapísima. Buenísimas tardes. <risa> Joder, hostia. Uno <risa> pa' que me llevas, ¿no? Que lo que es en el No trabajarás a ver, en Amazon. A ver. Vengo aquí a cambiar el color de un coche, que. <risa> vale, mira el parachoque. Pues eso, que ya no soy tan semel. Ya no eres tan semelhante. ¿eh? Mira, se oh, le pone una barrita choque. ahí abajo. Oh, qué grande. Eh, escúchame, ya los de ese color. No. Oh, creo que te has guapo, perdido cosas. Y si seguimos ¿Dandí? así, va a aparecer Pin pero delgado. ¿Qué te ha eh? la voz? Too fast, too furious, eh? Hola. ¿Qué te ha la voz, Andy? ¿Y cómo anda? <risa> ¿Qué, ¿Qué te, te ha pasado? <risa> <risa> Me gusta ese foco, ese, ese antivaro. te va a quedar ¿no guapo Ese moro no me, me gusta me porque tiene vale, antinebla. Vale, te lo pongo. Perfecto. En mi casa siempre mucho humo, ¿sabes? Oh, te está quedando guapo, eh, Jamil. Guapísimo tira, hostia. Esto para coche bomba te queda perfecto. Guay, ese si vamos a hacer una alajo… Guapo, guapo. <risa> vale, mira... Atrás del coche, mejor. Voy. Sí, ahora. Vale. Guay. ¿Qué, vale? Qué bueno. Ahora, ¿qué? Así ¿tú? yo ¿tú? mantengo más caballito para impresionar claro. a mujeres. Ahora sí, man de como tú has dicho antes. Chitos, ¿eh? se lo pueden poner? Y los pagos y cierto, todo lo que no.. Te habido, guapísimo. ¿Cómo, cómo? Bueno. Ahora, nada, nada, que no te oías. Eh, estaba pensando mis cosas, tío. Ahora si quieres, mira unos neones. buen negro, para esto tienes una pila de cosas, ¿vale? ¿Sí? Mira, por el lado, por el lado opuesto. No lo quieres naranja. Mira las cadenas esas que se mueven. Oh, mama. Oh, mama. Hmm. Esa me gusta, eh, parece una cinta de supermercado. ¿Este o ¿Esta? Sí, sí, guapísima. Sí, esa está guapa, esa está guapa. Oh, mira, todavía te quedan esta, esta. Guapi uh, ni una. La negra, me negra esa me ha molado también, eh. Es que... Guapísimo si ni tela, tela eh. Esa está guapa, eh. Ha dicho o esta o esta. La primera, la primera. Esta, no, es más grande. Hoy la O esa sí, sí, sí de cambio sí, sí. más grandota. Bola 8. O sea, da, ¿o esto tocha sería. No, no, no, Tienes granada, 62. perfecto. Así, yo puse bomba Perfecto, la granada está puesta. <risa> está guapísima. La ha granada. granada, Ahora, mira, mira. Vale, pues ya tendría esto. A ver, ah, bajo. No oh. decapota esto. Todo, ¿Qué ¿no? pasa? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿El qué? ¡Esta pedazo de cara de mierda que tienes, cabrón. No. huevo. <risa> no! ¿Por no. me... qué ¿no, no te metas con mi mecánico, por la, favor? La granada esa, tío. Deba debajo de la, de claro, hueso. Por, por esa, por tu parte. Mira, a ver. Ah, bueno, es una chumina, eso de es igual. Eso si cuesta dinero ni lo pongas. Uf, ya lo tuvo uh, los tubos Están guapos, eh. O por defecto, o uno, dos, o tres. El largo, el largo. Ese, ese. El largo, el largo, el trompetón. Este es este. Más 1.480. Te vais a ir por donde averiguo. ¿Por dónde vamos? ¿Por cuánto vamos de dinero? Lleva el momento 2.842 más el 10 de mano de obra, que son 280 vale momento bien si no te da una transferencia bancaria, puedo hacerte también no claro papu. Sí, mira vale es esto el motor lo ve sí lo veo lo veo así es por defecto y puede ponerlo o así que esto va con el color de la pintura principal o en plateado cromado qué digo o así ese me mola el último ese, ese está guapo. ahí tú, esto, ¿no? Estos son 1480. Este. Hasta 20.000 tienes ahí donde tirar. Uh. Eh, si no te lo regalo yo. Vale, mira. ¡Hostias! ¡Oh, tía! ¡Oh, ¡Qué coño! Ya han pisado una moto. No me hagan una mía que si no me hincha tiros, ¿eh? <risa> mira, pues esto. El parachoque de. O sea, el cubre de rueda de la delantera. Delantera, voy. Está guay el de defecto ese araña La verdad que sí, ¿no? ¿eh? Sí, le quita, le quita la gracia. Vale, atrás. La rueda de atrás se la dejamos entonces también. Y por último, uh, el depósito de gasolina, pero claro, te hace nah, está mejor los huesos. Sí, ahí está flama. Me está quedando flama la moto, eh. Bueno, le está quedando. Está puto tremenda, tío. Nada, nada, nah, eso es muy come pingas. Como no, más cañero. No está mal, eh. Eso no está mal. Ghost Rider, ¿no? La calavera, la musiquilla. Uy, shit. Parece que soy un demonio con eso. Ah, eso le quita el rollo a la moto. Esa, esa me mola, esa me mola, esa me mola, eh. Mira. ¿Qué hace el Jamil? ¿Dónde está el Jamil? Así está guapa, eh. Así está bien guapa la moto. Pero yo quiero el tonito ese que me ha puesto el último, tío. El de la marcha fúnebre. Vale, vale. Te caro, mira, muchas mira, gracias mira. por el follow, bro. Es que Te me quiero. Nervioso. Joder. Hostia, los ojillos también le cambian y todo. Rojo, rojo, molan como estaban también. Bueno, como un coche ahí pierde también. No te oigo, eh. Si estás hablando, inspira un momento. Voy a. Uno, un segundo, inspira. Pa, pa, <coughs> pa. Ahora, negro. Ay, ahora sí te oigo, tío. Coño, es que se me atraganto mucho aquí en este sitio dentro. ¿Qué Eso cobrar? es del humo, tío. Claro. Hay porros. que fumar más, tío, claro. El... Matrícula no tiene, no se lo puede poner. Pues, papu, si no quieres nada más, esto ya lo tienes. Así tener. está bonito, sí, sí, sí, perfecto. Dime cuánto te debo. Y de mejora técnica no le quiero hacer ninguna. Métele, Un eh. segundo. Hasta 20.000, métele de todo, todo lo que puedas. Uf, que aquí ya nos ponemos serios. Mira, mejora. Vamos a ver, lo primero más fundamental: motor y turbo. Dale, motor dale. sería ah, Tiene pa. nivel 2 instalado. Joder, ya el nivel 3, el 4 se te sale de presupuesto. Nivel claro, máximo de motor. De pequeñico. Lo que pueda El con máximo 20 de motor, 35.000. Uy, sí, muy caro para mí. El turbo, mira, el turbo sí. Que es lo siguiente que más se nota para la velocidad, serían… Eh, 14.152. Y con lo demás que llevamos, ¿cuánto se queda todo? Con todo lo que lleva, llevaría de Incluido turbo, 18.954. Perfecto. De uno instalado. La transmisión, bueno, es que ya te va a pasar. Espera, si no sí. te quieres pasar, de momento se te quedan eso: 18.950. Tengo 22.000. Ya no, no, no le queda nada. Por eso, ¿no? La transmisión, que son otros ¿Y si el número ,800, 43? 800, Eso ya volveré más para las B. Suspensión no las hace falta. El motor ya sabe: 35.000. 35, ok. Y los frenos: 4.850. No me llega, creo, ¿no? Es que las mates, tío, voy mal. la moto Mira, bien, las mal. Más esto, más los frenos, llevaría ahora mismo 23.804. Uf, más no sé 10 tengo. de mano de obra, que son… 2.380. Pues sin eso, sin eso. No, que padre, no llego. espera, sino. que estoy en, también en altavoz. Es, voy, no, no… <risas> Ajá, ¿algo más? Nada, listo. Dime cuánto te debo. Vale, pues vamos con la facturita. Oh, aquí la flama! Vamos a ver cuánto es la factura. Si se lo puedo pagar todo desde el banco, mejor, tío algo De mecánicos, vale. Eso lo puedo hacer desde aquí yo, ¿no? En plan, wallet, no. Si no me equivoco. Y de transferencia, vale. Y ID, de qué ID es este hombre. La factura es de 23.000. Vale, ahora le explico una cosa. No sea sé alarme. Vale. Ok, tú coméntame. Vale, no la pague todavía. Vale, te ha salido un poquito más caro de lo que te dije porque te he puesto al final lo de los frenos. Oh, perfecto. ¿Cuál es tu número de cuenta negro del banco? O sea, con los dos últimos me vale, los dos últimos y 58. Negros. De... Vale, ahí te acabo de pagar los frenos. Oh lo shit. muchas gracias, tío. Ahora ya sí, ya puedes. ¿A qué músculo la, es? La bro? El músculo F7. Facturas y multas. Todo eso te saldrá ahí. Ahí lo tienes, bro. Todo correcto, ¿no? De una, papu. Pagadísimo. Ya sé es dónde volver, tío. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Neglaso. Ya sabes dónde encontrarme. Oh shit. Oh, mamá. Dale clase, dale clase. Vamos. <risas> Qué guapo. El asesino, loco, el asesino. Una papa, un placer haberlo conocido, haberle hecho su primer ajusteto. Vendremos nos por ahí. Y nos vemos en las calles, negro. Eso es, bro. Dios, ¿cómo ha quedado? Dios. Dios, baby. ¡Qué montaza, bro! ¡Tío! <risa> Está tremenda, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. Ahora venimos. Vamos ahora por Jamil, pero yo quiero dar una vueltecita antes, tío. Y pisarle a fondo. Antes se me ponía a 180 como máximo. A ver ahora. Madre mía, ya notó la velocidad una barbaridad. Me ponía a 180 máximo. Tenemos aquí la autopista para probarla, o sea que... ¡Oh! Los frenos se nota también, ¿eh? Bonito, bonito Vamos a ver 180 máximo antes, ¿eh? Nah, nah, nah Sobradísimo lo paso 180 haciendo caballito era, creo Nah, lo paso, lo paso Lo paso de sobra Bueno, va casi un poquito más rápido Esto es cuesta arriba, claro Noto la, la velocidad más rápida A lo mejor es que han tenido tanto Vamos a volver a por Jamil Me encanta, me flipa Con esa cosa que se mueve Madre del amor hermoso Qué motarrón me acabo de hacer Qué motarrón me acabo de hacer Qué motarrón me acabo de hacer Dios Es que el sábado este El mecánico, tío, es un genio, eh Lo hace súper bien Esta no era Esta no era, esta no era Chicos, muchas gracias a los followers que me estáis dando hoy, tío. Agradece muchísimo. ¿Dónde está Jamil, tío? Jamil está por aquí arriba. Madre mía, chaval. Ese puto bombero, tío. Me queda Perfecto. guapo, eh, Jamil. Guapo, buenísimo. Y me cambié la motillo también. No Me gusta ese color acero inoxidable. <risa> ese guapísimo. Esqueleto de calavera. Qué Gracias. Ya está listo. ahí mande chochito. Gua, vamos, de chochito? A ir, vamos a ir al pub a tomar un sí. poco de Real, suelo tío, de niña 35.000 producir Ahorro. Dale, no tardo farmeo Parmeo y ya está. Gracias, amigo. Nada. Te sigo, Jamil. Hasta luego. Hasta luego, luego amigos. chicos. Muchas, muchas gracias. gracias chicos. Nada, vosotros. Nada, neglazo. What? ¿Qué me voy a ir a comprarme ahora mi mascota? Y me han dicho, voy a comprarme un cerdo. Ya verás qué bueno. <risa> no te lo puedes comer, eh. No, no, es halal. Es Por eso yo quiero de mascota, porque si paso hambre no me lo puedo comer. <risa> si compro <risa> cordero… Ja, el primer lunes <risa> de fin de mes, yo corto cuello y de sangre y… Well, me lo como, eh. Entonces, yeah. o no, o no, cordero me lo puedo comer, Seldon pero no. chicken, no. Y fried chicken, si quieres, yo vendo fried chicken. Si quieres, has... después me pregunto. Claro que sí, porque tú, dominicano, y fried chicken, claro, claro. Claro. All the real niggas like the fried chicken? Muy bien. Eh, ¿Qué oh. me has dicho, jefe? Oh, ¿Qué vamos a intentar quitar este coche de aquí. Well, ¿Te quieres venir a dar una vuelta, compi? Si te quieres venir con nosotros a dar una vuelta por la ciudad. Claro, tío. Tapicería nueva de camello. Si huele fuerte es porque es piel natural, ¿eh? What? Eso no sé cómo quitarlo, tío. Eso es una putada que salga eso. <risa> ¿A dónde quieres ir, Jamil? Una tienda de animales. ¿Y dónde está eso? O me han dicho que está por el norte de la ciudad? Vale, la tengo. Arriba del topo, por Como un zorro, tío. ¿La encuentras? Ay, hey, disculpa. Dime, bro. Eh, ¿puedo ir con ustedes? Vamos a comprar animales, si quiere venir. Vente. Sí. Qué bien, que... chaval. No, no, no, no, no, está guapa la moto ¿La también, eh. ¿La mía? La rueda esa atrás, así más para atrás, está guapa. Sí, la tuya está mejor. Moto quiero fuerte. No, Vamos hay? para allá. Te choco, Jamil. <risa> ¿Qué pasa? Perdona, perdona, amigo. <risa> per <risa> Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡What, qué peña! ¡Eh! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Dios! ¿Qué no te metes! ¡Tú también quieres! ¡Tú también como saque vas de ti vas a cagar! ¡Pégale! ¡Palea! ¡Oh! Me han noqueado! ¡Matarlo! Ya está. ¿Está bien? Vas a sacar el bate eh, a no, golpearle. Eh, no peguéis, no peguéis a los bomberos, que ahora llegan MS. What, te lo juro, primo. No, si yo salir con el coche, el tuparme a mí. Y aún encima yo bajo a preguntar y me empuja. No, con Jamite el sabio nunca te meta, eh. Venga, pues hombre. Sí, por favor, yo voy a hacer una cosa de mientras, ¿vale? Le van a destrozar el puto coche, tío. Voy, voy, a quitar coche, voy a quitar coche ya. Venga, venga, que te revientan, bro. Pero bueno, pero bueno. ¡Vamos, Jamil! ¡Guay, perdona, joder! Vale, monta ahora. Vale, voy a montar ya. Recuerda, primero tenemos que ir al banco a sacar dinero, ¿vale? Chicos, un segundo. Yo no voy a escuchar ahora durante un minuto, ¿vale? Yo tengo que ir al banco a sacar dinero y ya vamos a, a por mi animal, ¿vale? Vamos. Sí, primero al banco y luego tienda de animales, por favor. Eh. Perro de caza. Vamos a verlo. Al F1, llamar a tu mascota. Vamos a ver. Ahí está, chaval, Dios. ¡La bestia! Vamos, bestia, vente. ¿Me sigue o no me sigue? Órdenes, a tarde. tu más que dar orden. Traer pelota, que vengan. Día a tu mascota, que vaya a casa. ¡Día, chaval! Esto se va a comer a Pedro cuando yo quiera, eh. Guaqui. Hostia, claro, pero mi mascota la tengo que llevar en un coche. Yo, yo lo quiero tocar. Cuidado que muerde, ¿eh? Sí, entonces no. No, no, no, no. Me quedo entrenado. Para atacar a moros y chinos. No. <risa> es que parezco nazi con esta ropa, tío. ¿Y cómo lo hago? Le digo que se monta el coche de Pedro, ¿no? Por ejemplo. O me puedo ir y luego vuelve. No sé muy bien cómo funciona. Pero está bien guapo el perrito, ¿eh? Estás bonito, tío. Estás bien bonito, tú. Pero tienes que poner un nombre. A ver, la moto se llama Calavera. No he sido muy original. El perro lo puedo llamar Rompehuesos. Rompehuesos, chaval. Rompehuesos se va a llamar este chucho. ¿Eh ¿Sí o no, Rompehuesos? Decido a tu mascota, dar orden. Vamos, por ejemplo. Traer la pelota. Sin pelotas, Tío, <ríe> tu maqueta que vaya a casa Vuelva a casa Vale, y ahora yo, por ejemplo Yo quiero ver cuando tengas el este cerdo, tío Me vengo aquí, ¿no? Por ejemplo Llamar a tu mascota Y se viene mi perro para acá, supongo Ahí está, vale, vale Entiendo el movimiento dale. A ver tu cerdito Al F1, eh Vamos a hacer San Pedro. Ay, Dios mío que se viene. ¡Dios! Qué, está? Qué, bonito. Qué, bonito Qué que es. guapo. Qué bonito. <risa> este, este me va a acompañar siempre y donde yo vaya. Míralo, qué gracioso. De aquí sale buen jamón, eh? ¿eh? Oh, sí, pero no puedo, ¿eh? Que este no es halal. Este <risa> es pescado, este es haram. ¿Qué es diferente? Está increíble, me gusta, me gusta. ¿Puedo decir a mi perro que se coma su cerdo? <risa> a ver. Digo mi mascota que suba al vehículo. necesito estar en el vehículo. A ver, voy a probar. Voy a probar por probar, ¿sabes? Ah, toma, los cotas estamos muy lejos del vehículo. Vamos a acercarnos. Vale, pues vamos a cortar directo, chicos. Un placer, buen capítulo, la verdad. Hemos hecho bastantes cosas. Hemos conseguido la moto que, de, que quería, la hemos tuneado, nos han hecho una redada. O sea, cada día pasan cosas más extrañas, más guapas. Y vamos, mañana volveremos igualmente. Yo seguiré en el rol de Pedro, por si no lo sabéis. Ahora Pedro enchufará directo, Pedrico barra baja 23. Y yo seguiré jugando. O sea, eh, yo acabo mi directo, pero sigue el directo de Pedro. Así que, aunque no esté en directo, os hosteo con alguien. Y luego, si queréis pasaros por el directo de Pedro, me tenéis a mí, a mí también por ahí. ¿Qué mal he hablado? A mí ni ni, ni, ni, ni.